Yie Jiping es el director de una escuela que sintió toda la fuerza del terremoto Al ver tantas escuelas destruidas y que tantos estudiantes perdieron la vida Me sentí muy, muy triste Lo siento, murieron muchos amigos míos El director Gia y sus estudiantes están vivos gracias a una decisión que él tomó hace 10 años. Preocupado porque sus aulas de clases no resistirían un terremoto fuerte, Gia recaudó 25 mil dólares para reforzar las aulas. Este pilar no estaba antes. Las mejoras añadieron columnas reforzadas con acero, lo que transformó una escuela frágil en una dúctil. Y cuando la tierra comenzó a moverse, los estudiantes de GIA tuvieron la oportunidad de escapar. El acero es 20 veces más fuerte que el ladrillo, y 12 veces más elástico que el concreto. Los edificios reforzados con acero son más fuertes, flexibles y suficientemente dúctiles para absorber ondas de energía sísmica. Pero en Sichuan más de 5 millones de edificios y más de 6000 escuelas sin refuerzo costaron la vida de miles y mientras otras escuelas colapsaban los 2000 estudiantes de GIA evacuaron y sobrevivieron el director GIA es un héroe la razón por la que su escuela sigue en pie es muy clara